Una mujer llora desconsolada pidiendo que vuelvan a poner el punto de drogas desmantelado por la Dirección Nacional de Control de Drogas la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Sin eso no es nadie, no. yo no soy nadie. ¿Sin, ¿Sin, ¿Sin el punto? Sin, sin el punto, no que lo pongan. Que estoy pasando trabajo y calamidad. Sin eso no son nadie. Sí. Ay, para. Pues yo lo siento por usted, por ello antes llegar. Ay, Por mi madre que mala, lo Ay, madre, ay Dios mío. Asegura que recibe dinero que era para su sustento. El hecho ocurrió en la comunidad Mirabel, de la ciudad de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Mala, claro, <risa> claro, de todo Por puntos. punto. Me daba Michel. No hay duda. Bueno, Michelito, si estaba enferma ahí. Y ahora para la Navidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.